Atlas estaba parado con las piernas bien abiertas, cargando el mundo sobre sus hombros, y perión le preguntó, —¿Supongo, Atlas, que te pesará más cada vez que cae un aerolito y se clava en la tierra? —Exactamente —contestó Atlas—, y por el contrario, a veces me siento aliviado cuando un pájaro levanta el vuelo. —Enrique Anderson Imbert, el gato de Chisay.